Daniel Goyan, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, se refirió a la situación que atraviesa la Argentina en materia sanitaria y señaló que el diagnóstico general no es para nada bueno. El funcionario marcó que el 60% de los chicos sufren desnutrición y reveló que hay deudas fantásticas con los laboratorios. Si no pagamos esto ahora, eh, mañana no hay gas en los hospitales porque sí. es una cooperativa que hace años que provee a muy buenos precios, años, y eh, no tiene para pagar la luz. Se le den cada santo una vela el helicóptero sanitario hermoso que tenía la provincia, en Airbus 2012, de última generación, todo revestido y sonorizado para poder eh, tratar al paciente en vuelo. Desarmado, le han sacado las turbinas para mantener el de viral en vuelo. No tenemos... Un helicóptero hermoso que hasta las turbinas le han sacado, queda el casco. Es una locura. Tenemos las diálisis cortadas a la, a al sector de discapacidad porque el incluir salud debe 1.280 millones de pesos, 600 millones de pesos se lo debe a los prestadores de diálisis. Donde levantás hay una deuda que no se ha pagado, un corte de servicio, un problema tremendo. Es decir... Eh, reconstruir esto es sí, más que decir sí, sí, sí. la difícil tarea que aparezca el dinero Es volver a recomponer una estructura de trabajo que, que estuvo paralizada Policiales. El ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni Le pidió a la policía que trabaje con responsabilidad y en cumplimiento de la ley Y dijo además que llevará a cabo una profunda revisión para generar políticas de seguridad a largo plazo en el marco y el cumplimiento de la ley. Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada. Trabajen muy fuerte en aquellos lugares, en aquellos barrios donde esta terrible crisis económica ha roto todo tipo de regla de convivencia. Cultura. El ministro de Cultura, Tristan Bauer, se encontró con un panorama desolador en su primera visita a Tecnópolis. Allí descubrió en estado de abandono absoluto en que la administración anterior dejó figuras emblemáticas de la historia como el propio general José de San Martín, que había adquirido una masiva popularidad a través del canal Paca Paca. Nos encontramos con una imagen que a mí me produjo una tristeza ¿no? que me llevó hasta el llanto. Las imágenes que para nuestras niñas nosotros hemos diseñado, construido... De San Martín, de Belgrano, en Juana allí estaban destrozadas, todas destrozadas en el piso, cabezas cortadas, Me parecía el resultado de una verdadera batalla. Estadísticas: La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional presentó un informe sobre los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad en 2019. Se llevó a cabo durante un acto en Plaza de Mayo, en el cual se cuestionó la política represiva aplicada durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri y la gestión de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. María del Carmen Verdú, abogada, integrante de la Correpi confirmamos lo que venimos diciendo desde hace ya bastante tiempo que es que esta gestión que acaba de terminar del gobierno de Cambiemos ha sido la más represora que padeció la Argentina desde el fin de la dictadura cívico-militar eclesiástica. Estamos hablando de una muerte cada 19 horas durante el promedio de los cuatro años de gestión de Cambiemos. No es para nada una cosa menor que hace tres días en la Asamblea Legislativa cuando juró el presidente Fernández haya reconocido que el gatillo fácil existe y que es una política de Estado. Es la primera vez que un presidente lo dice y en un acto ultraoficial como este. Y eso indudablemente es mérito de todas estas compañeras y compañeros familiares organizados que han sabido colocar el tema dentro de la agenda política. Gobierno. El presidente Alberto Fernández dijo que el aumento de los impuestos a las exportaciones agropecuarias constituyen un pedido de ayuda al campo y no una medida contra el campo en verdad nosotros lo único que estamos haciendo es dejando en pie las retenciones que existen quitándole una limitación que Macri había puesto en su momento cuando el dólar estaba valía la mitad de lo que él vale entonces lo único que estamos haciendo es dejando en pie las retenciones que puso Macri más o menos entonces, Macri había puesto una limitación eh, con un peso una suma fija de cuatro pesos por dólar en un momento en que el dólar valía menos de la mitad de lo que vale hoy entonces eh, lo que hay que entender es que todos tenemos que hacer un esfuerzo. Y el campo también. Acá no estamos resolviendo las retenciones. Estamos solo ordenando lo que Macri hizo. Estamos dejando en pie lo que Macri hizo. No estamos agregándole más retenciones, poniendo más retenciones. No estamos haciendo nada de eso. El decreto aplica parcialmente para el trigo, el maíz y carnes que volverán al gravamen del 12%. Por su parte, para la soja, que es el mayor producto de exportación, regirá un 30%. En ambos casos, se llevarán las tasas al nivel que fijaba Mauricio Macri en septiembre del 2018. En tanto, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, cuestionó este domingo la decisión oficial de subir los derechos de exportación a los principales cultivos. Nosotros apostamos a que nos reciba el ministro Vázquez y tener la reunión que hemos solicitado la semana pasada donde vamos a apostar al diálogo y vamos a tratar de conversar para que no, nos entiendan en cuál es la problemática, a ver si se comprende. Obviamente que vamos a agotar todas las posibilidades de diálogo, uh -huh. pero sí, como usted bien lo dijo, tenemos eh, amplios sectores de nuestras bases que están pidiendo medidas de protesta... A, de, de varias de diferentes formas no algunos quieren salir a la ruta otros quieren realizar asambleas en lugares determinados pero sí hay gente que quiere protestar Sindicales Las líneas de colectivos de la empresa Dota que circulan en la ciudad y en el conurbano bonaerense continúan este martes con el segundo día de suspensión del servicio en reclamo de mejoras salariales y en rechazo del despido de un delegado Pese a un principio de acuerdo que se llegó tras la toma de la sede de la UTA, se mantiene el paro en más de 60 líneas de colectivos. Por su parte, el titular del gremio, Roberto Fernández, avisó que no renunciará y que la convocatoria a elecciones será recién en 2023. Economía El titular del ANSES, Alejandro Vanoli, aseguró que el principal objetivo de la gestión, será reconstruir un sistema que fue vaciado y que la prioridad absoluta serán los sectores más vulnerables de la sociedad. El objetivo va a ser recuperar el sistema, mejorar las prestaciones, recomponer las jubilaciones y pensiones, desendeudar a los jubilados. Es decir, bueno, todo esto será posible en un marco económico que cambie el eje, poniendo eh, lo productivo por sobre lo financiero y poniendo todas las políticas de manera consistente al servicio de crecimiento en principio te digo lo, lo que va a haber un refuerzo de la asignación universal, universal claro. por hijo, por otro lado también vamos a tomar medidas aliviar la deuda de los jubilados pensionados y los sectores de asignación universal por hijo hacer un alivio inmediato de los eh, jubilados las jubiladas, los pensionados y las pensionadas eh, rápidamente tanto en lo que tiene que ver con bajarles la tasa de interés con darles más plazos de pago. Gobierno. El presidente Alberto Fernández participó del acto del lanzamiento del Plan Estratégico Automotor con Acuerdo Social y Productivo, que se realizó en la sede del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor en Buenos Aires. La propuesta acordada entre los sectores de la industria automotriz incluye un acuerdo social y productivo con visión para 2030. Mi tarea es conducirlos a un mejor futuro. Tengan la tranquilidad de que todo lo que vamos a hacer de hoy para adelante y siempre va a ser pensando en los que están en peor situación. Va a ser pensando en ese 40% de argentinos que están en el pozo de la pobreza. Va a ser pensando en los que se quedaron sin trabajo. Va a ser pensando en los que hoy están suspendidos. Va a ser pensando en los que hoy tienen trabajo y temen perderlo. Porque no hay política ni ética política posible que no piensen los olvidados. Nosotros los peronistas nacimos para eso, para ser la voz de los que nos tienen voz, para darles derechos a los que no lo tienen, para garantizarle un mejor futuro a los que se sienten abandonados. Estamos en el camino correcto, ¿eh? hemos vuelto a tomar la senda del crecimiento, hemos vuelto a tomar la senda del desarrollo. En esta Argentina tiene lugar... ...los que producen, los que trabajan... ...y todos los que quieren una Argentina mejor... ...y pongámonos a trabajar, que es lo que hay que hacer... ...muchísimas gracias. Economía. El ministro de Economía, Martín Guzmán... ...presentó el proyecto de ley de solidaridad... ...y reactivación productiva... ...que ya ingresó a la Cámara de Diputados... ...según las propias palabras del funcionario... El proyecto es el primer paso para resolver la crisis social y económica que atraviesa el país, con graves indicadores de pobreza, indigencia y una situación crítica con respecto al hambre. Imponemos un impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria. Ese impuesto será un impuesto de 30% a la compra de divisas y... El 70% de ese impuesto, de la recaudación de ese impuesto estará destinado a financiar la seguridad social, que como dijimos ha sido tan dañada en los últimos años. Y el 30% de ese impuesto estará destinado para obras de infraestructura y vivienda, que son necesarias para una Argentina solidaria y para una Argentina que se reactiva, para una Argentina que produce más y genera trabajo. Y en este contexto de una crisis ...económica y social tan profunda... ...necesitamos de la contribución... ...de todos los sectores que pueden contribuir... ...a resolver la crisis. Crisis sanitaria. El ministro de Salud de la Nación... ...Ginés González García... ...adelantó que se va a estimular... ...la producción estatal de misoprostol... ...un medicamento esencial... ...para hacer un aborto seguro... ...y ambulatorio... ...hasta la semana 12 de embarazo... ...según la Organización Mundial de la Salud... Además, el ministro admitió que la situación sanitaria pública y privada es de gravedad. En muy poquito día y con la crisis que hay, no es fácil entender además que la situación es muy crítica y que todo no se puede hacer enseguida, poder salir de, este, de esta crisis en la que estamos. No hay nada. No hay nada, esta es la verdad. Entonces hay carencia de todo, no hay stock. Es difícil cuando uno se encuentra con en una situación de ese tipo. Que lo que uno encuentra son deudas, deudas y deudas en cada rubro, ¿no? claro Por ejemplo, no, no, tenemos casi stock de había dado cuenta que empieza el verano y es una cosa que tradicionalmente la prove, la, fue provista por la nación, ¿no? Fue una pérdida de presupuesto, una pérdida de actividad, una pérdida de, de, de, bueno, de protagonismo y bueno, prácticamente dejó tener el papel de rectoría que tiene un ministerio nacional. Sindicales El jefe del sindicato de camioneros, Hugo Moyano, se despegó de los violentos incidentes que tuvieron lugar en la sede de la Unión Tranviaria Automotor, en el presunto marco de una pelea entre facciones internas contra el titular Roberto Fernández. Hace, eh, utilizan ese tipo de cosas para tratar de, de joder, ¿no es cierto? Pone lo ponen en, en este diario, en este diario lo ponen a, a, a no sé si no, te, no lo culparán a Verón también que tiene algo que ver independiente, o sea ponen todo, todo, todo, porque los tipos están este, apuntando a que yo sea el responsable, no sé de qué. Pero después después pasa como le pasa, le está pasando a, al ministro de transporte, que le saltaron la, los negocios que había hecho la, su gestión, bueno después le pasa esto, pero después yo olvida, pero lo que lo que pasa en Uta es una realidad que hay que verla de todos lados. ¿no es cierto? Como, como como opinión. Ahí ahí la gente se cansó de denunciar. La gente le, los asaltan todos las días, le cortan un dedo, le cortan la mano, lo matan. Y, y, y ellos mismos decían, la gente lo decía, no tenemos obra social, no tenemos un salario digno. El salario que tenían, los, los trabajadores que el, de la categoría más baja, que son los, los compañeros que hacen el barrio, entonces, tienen un salario más alto que ellos. Entonces hay una... Hay, hay una un reclamo eh, valedero por parte de la gente. Bueno, esto llega a una situación que desgraciadamente y lamentablemente termina como la que hemos vivido, la que ya ha vivido el día de ayer. Economía. La nueva unidad del Movimiento Empresario Nacional PYME, congregado en la Confederación General Económica, por acuerdo entre la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y la Confederación General Empresaria de la República Argentina, llevó a cabo su primer acto ante cientos de empresarios de comercio, industria, turismo, economías regionales, servicios y construcción, donde se convocaron en Parque Norte para evaluar medidas, contrapropuestas y acciones. Marcelo Fernández, titular de la cejera, expresó que las pymes, junto a la CGT, están construyendo un consenso social, ya que son momentos de unidad, y pidió declarar el nunca más al cierre de una pyme. Política El Frente de Todos consiguió el dictamen de mayoría del proyecto de ley de solidaridad y reactivación productiva. El oficialismo llevó a varios ministros para que expliquen los alcances de la primera ley del gobierno de Alberto Fernández. En poco más de 10 horas, el oficialismo ofreció algunos cambios al texto normativo, pero todavía quedan algunos más que se discutirán mientras se debate en el recinto. Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social. Tenemos acá con claridad, es que esto viene a reforzar la cuestión alimentaria porque hay un problema de hambre. La persona que tiene la asignación universal por hijo, acá lo que tiene es un refuerzo que no es dinero. No puede extraer dinero del cajero, sino que claramente se transforma en la compra de alimentos. Acá la idea es articular un gran plan de alimentario Argentina contra el hambre, que no sea solo la tarjeta, sino varios instrumentos, instrumentos que tienen que ver con infraestructura, que tienen que ver con el acceso al agua. Ginés González García, ministro de Salud que vamos a actuar rápidamente, primero en los municipios del conurbano y la capital federal, con la vacuna que tenemos y después vamos a hacer una campaña en todo el país. Eso es con respecto a Sarampio. Bueno, lamentablemente las circunstancias son como son y bueno tengo mucha fe que todos juntos, Ejecutivo, Legislativo y los argentinos, salgamos de esta situación y, y no tengamos más necesidades de, de emergencias por muchos años. Claudio Moroni, Ministro de Trabajo. En primer lugar, yo traté de no abundar en la situación de emergencia porque entendí que ya había sido tratado, o sea, que ya había sido explicitado, etcétera. Pero me parece que volvemos como a negar la situación de emergencia en la que está el país. A veces escucho preguntas con planteos que me hacen sentir como el león chico. Eh, hablan tan diferente que parece que vienen de algún otro planeta. Entonces, tratemos de saber que estamos en un desastre. La verdad es que con este, este 40% de la población que ha quedado muy mal, hay sectores a los que deberíamos resolver el problema mediante recursos asistenciales. En el caso de los beneficiarios del sistema previsional, ya hemos empezado algunas que no requieren ley, que es que en diciembre y en enero, aquellos que perciben un solo haber mínimo, van a recibir un bono adicional de 5.000 pesos en cada mes. No puede permanecer ajeno el Gobierno Nacional es atender inmediatamente, a impulsar inmediatamente los salarios de aquellos que han quedado postergados. De modo tal que lo que estamos pidiendo es una facultad, mientras dura la emergencia, para establecer incrementos salariales mínimos para el sector privado. Matías Culfas, Ministro de Producción. Es imposible que un país, que las empresas, que los hogares prosperen en una macroeconomía inestable, con una deuda del sector público que no está en condiciones de sostenibilidad, con empresas que no tienen acceso al financiamiento porque la tasa de interés está por las nubes y han acumulado obligaciones impositivas y previsionales que hoy están en dificultades de, de afrontar. Estamos planteando una revisión de las tarifas de los servicios públicos que entendemos que han crecido en, en niveles que han sido realmente exorbitantes para, para poder af ser afrontados por muchos hogares y empresas. También esto va a ser un elemento muy importante para la reactivación económica del país. Y también entendemos que eh, esto va a permitir lograr eh, estimular de manera positiva una repatriación de una parte de capitales que hoy están de manera legal eh, en el exterior. Provincia. El Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires envió a la Legislatura un proyecto de ley para que se declare el estado de emergencia social, productiva, energética y económica. Así lo anunciaron en conferencia de prensa la vicegobernadora Verónica Magario, el presidente de la Cámara de Diputados Federico Otermín, el jefe de gabinete Carlos Bianco y el ministro de Hacienda y Finanzas Pablo López. Además, el gobierno pidió extender las tres emergencias preexistentes, que son Seguridad Pública, Política y Salud Penitenciaria, Infraestructura, Hábitat, Vivienda y Servicios Públicos y Administrativa y Tecnológica, por lo que de aprobarse serán siete. La idea es nuclear a todas en un marco único, con un plazo de duración de dos años, con la posibilidad de ser prorrogados por otros dos. Medios la ex ministra y futura titular del PRO, Patricia Bullrich, ratificó que no se dará quórum para tratar la ley de solidaridad social en diputados y sostuvo que el gobierno de Alberto Fernández se merecería una protesta que triplique el grado de violencia que concitó Cambiemos cuando votó la regresiva fórmula de cálculo para el haber jubilatorio. Las 14 toneladas de piedras que nos tiraron a nosotros por la reforma uh -huh. previsional uh -huh. Se las tendrían que devolver duplicadas una por una a ellos porque lo que están haciendo con la jubilación es eh, no solamente no respetar la fórmula que votó el Congreso, sino también lo que le puede suceder a la gente. Política. Tras un largo debate, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en la Emergencia Económica. El proyecto... Fue aprobado en general con el voto de 134 legisladores contra 110 negaciones. El Senado tiene previsto darle sanción definitiva en el día de hoy. Exposiciones de Leopoldo Moró, Carlos Heller y Máximo Kirchner. Pero en este debate podemos llegar al absurdo de que el oficialismo nos diga que hay que dejar todo como está en la Argentina. No quieren tocar nada. Y si dejamos todo como está, terminamos hundidos porque ustedes nos llevaron a este abismo. ¿Cómo no vamos a tocar nada? Entonces estamos en una discusión absurda. Dejen gobernar. Dejen que pongamos en marcha las medidas que nosotros creemos, equivocados o no, que son las necesarias para recuperar la Argentina. Cuando nosotros hablamos de un cambio de rumbo, de un cambio de modelo, creo que en esa primera definición, la del rol del Estado, salir de la idea del Estado canchero, es decir del Estado que preparaba la cancha para que jueguen los privados, a la del Estado que tiene la obligación de actuar en función de la defensa de los intereses de los más débiles, de trabajar para la justicia distributiva, que habla de generar climas de reactivación productiva en ámbitos de solidaridad social, etcétera, etcétera, es, creo, una cuestión fundamental. Yo coincido en todo que tiene que ver políticas públicas, pero... ¿Sabe qué importancia tiene el Estado? Lo decía un, un ex canciller, el Océano. Si el Estado no está, digamos, todo libre, nada le prohíbe al krill comerse a la ballena. Pero es siempre la ballena que se coma el krill. Y el Estado tiene que estar siempre para regular las fuerzas económicas, sociales y de convivencia entre los más fuertes y los más débiles. Ese tiene que ser el primer acuerdo para que no vuelvan estas políticas que le protegieron a las argentinas, a los argentinos y los endeudaron por años. Muchísimas gracias, señor Presidente. Crisis. Comenzó en Entre Ríos el operativo de implementación de la nueva Tarjeta Alimentaria Nacional que forma parte del Plan Argentina contra el Hambre. En una primera etapa recibirán la Tarjeta Alimentaria las madres y padres con hijos e hijas de hasta 6 años que al momento estén percibiendo la Asignación Universal por Hijo y las embarazadas a partir de los tres meses y personas con discapacidad que también reciban la AUH. Daniel Arroyo, Ministro de Desarrollo Social. En un contexto tan complicado para la Argentina, ya poner en marcha en una semana de gestión el plan Argentina contra el hambre, una tarjeta de alimentos para las madres que tienen chicos menores de 6 años, para las mujeres a partir del tercer mes de embarazo, para las personas que tienen asignación por discapacidad, son más de 7.000 madres que reciben la tarjeta de alimentos, una tarjeta que no permite extraer dinero del cajero y sí comprar alimentos de la manera que quieren, como quieren. que resolver el problema del hambre en Argentina, no puede haber malnutrición, todos los chicos tienen que comer bien, empezamos en Concordia lo que se va a traducir luego en todo el país Economía El gobierno nacional designó formalmente al economista Eduardo Hecker como presidente del Banco Nación en reemplazo de Javier González Fraga y al ex candidato a jefe de gobierno porteño por consenso federal Matías Tombolini como vice de esa entidad La, la pirámide en la Argentina es una pirámide muy achatada. Y de vuelta estamos hablando de una política de ingresos. Ir a trabajar allí abajo, a donde, por ejemplo, cuando vos mirás la inflación, vas a ver que la inflación acumulada eh, va a terminar el año en 55, medio, mm. pero la inflación del que menos no tiene, la de los pobres... Más... Salud, 75, transporte. ¡Claro! Mucho más Ahí está. Las Fernández lo votaron para que, para que le aumente la financiación y quedan 80 mil pesos. Que claro que hay que aumentársela, porque se si lo merece. Estamos discutiendo cómo repartimos los costos de la crisis. Venimos a reparar el desastre que hizo el gobierno de Macri. Y esto quiere decir que el criterio de éxito para nosotros no es solamente el fin de lucro, sino que es la capacidad de crear trabajo que tienen las empresas.